Verónica Difo se presentó en las inmediaciones de esta planta televisora para denunciar que presuntamente ha sido extorsionada por su expareja al obligarla a tener relaciones sexuales con él a cambio de darle el dinero de la manutención de una hija de ambos. Eh, mira, anteriormente, antes de yo someter, de someterlo a ella a justicia para que me diera el dinero de la niña, él, él agarraba y anteriormente de eso casi me obligaba a tener relaciones con él para poderme dar algo de dinero de la niña. Esta vez ya yo lo sometí a él para que él me, diera, me esté dando el dinero de la niña sin yo tener que estar teniendo relaciones sexuales con él. Esta vez yo vine aquí a San Francisco, yo vivo en la capital, yo vine aquí a San Francisco hola, hola, hola. Por, porque la abuela mía tuvo un accidente y se murió. Él me llama, me dice la niña, se le cae la llamada. Yo vuelvo y lo llamo. Y le digo, mira, acuérdate que ya hoy estamos a día primero, y es lo 30 que tú tienes que darme de la niña. Y él me dice, no, que esta maldita mujer que esto, tú nada más sabes hablar de dinero, y más, Ven, pasa por aquí, por mi casa, a buscarle dinero. Cuando yo voy a su casa a buscarle dinero, y viene de la puerta de adelante, y vive parte de atrás, yo le digo, dame el dinero. Él me dice, a mí no, el dinero está allá detrás. Cuando yo, cuando él me dice, ven entra que está aquí detrás, tarde que buscando un lapicero de que para firmar, de que, que él me dio el dinero. En una, él quiere tener relaciones conmigo y yo no quiero. Cuando yo no quiero tener relaciones con él, que ella estaba el vestido me rompió y todo en el problema que hubo, él me dijo a mi mamá, ya no te voy a dar el dinero de la niña, ¿no? porque si tú no tienes relaciones conmigo, yo no te voy a dar el dinero de la niña. Sobre la denuncia entrevistamos al acusado Richard Vladimir Reynoso, quien negó los hechos que se le imputan al asegurar que acostumbra a enviar la manutención a Santo Domingo, donde vive la presunta víctima y explica las heridas que presenta esta ella misma se las ocasionó. Bueno, tengo una mentira sobre mí, porque primeramente yo le mando dinero a ella por Western Junior y tengo mis mi pruebas. ¿Cómo puede ser que yo mande eso a la capital? Lo obligo para que tenga el enseño conmigo. Yo creo que eso es ilógico lo que ella está diciendo ahí. Tengo, mis pruebas, tengo mi prueba, tengo todo mi tica en nombre de ella, que ella lo recibe allá, en la capital. Eso, eso, eso lo dice ella así, de su manera, porque eso no fue así como ella dice. Vino bueno, aquí también, aquí en médico legista, como se ve en el video, que le dice, que ella dijo que fue con un cuchillo, lo hice eso, que él hice eso, y eso fue con unos gritados, que ella mismo rompió. Y tengo la prueba, ya le mandé la foto ayer a, a Mayle. Se fue fue yo sacándola para afuera. Ella entraba para adentro para romperme la, mi trato mi cosa. Me trincó arriba, me, me pidió con un lapicero ella y yo en ningún momento le puse la mano a ella, simplemente la agarraba y le sacaba para afuera. Y una vez cuando la saqué volvió para adentro, me rompió el cristal, Y No se me creo es que ella rompió, le cayó ahí. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.